Larga brevedad, es eso que sientes al ver el reloj si el minutero se le da Presientes la condición, rima, aforismo y calambur Para sacar la grima, mover cualquierismo y jalar el espíritu Siento pena por todos los que no entienden Que la cultura no es propia, se cultiva y luego se apropia Para que sea propia y prefiero que mi cuenta esté sincero Permaneciendo sincero y no ser un títer, genia e sincero No sé si comprenden, pero en 30 segundos al mundo vueltas yo le di Porque no puedo cambiar como gira, pero sí lo que gira alrededor de mí